Estampado de colores Tierra fértil Esta bella población Hortalizas que perfuman Calles donde todos coinciden Y puedes irte por la ronda principal La montaña El Soco es majestuoso.